Hola, bienvenido a mi canal. Eh, bueno, como estamos en temporada de eclipses, voy a hacer un eh, un video interactivo, ¿sí? Eh, la idea es lo siguiente: es preguntarnos qué debo soltar para iluminar o potenciar algo nuevo que va a empezar en mi vida ¿sí? entonces las entre las alternativas está este mazo ¿sí? alternativa 1 este mazo alternativa 2 este mazo de acá Y alternativa 3: este mazo de acá. Entonces, el que resuene mejor contigo, tómate un tiempo. Y comenzamos. Entonces comenzamos con este mazo, ¿sí? Este que está acá. Veamos. Salió volando Entonces, ¿qué está terminando mi vida? Qué debería de soltar que debería o que puede empezar en mi vida y que debería de potenciar iluminar gracias a este eclipse sí. vamos con la respuesta está terminando en tu vida, un periodo de estancamiento, un periodo en donde todo eh, lo ves bajo un mismo punto de vista, ¿sí? está terminando también esperas, eh, está terminando, eh, por ejemplo, si esperas que alguien llame un ejemplo, está, estás como en compás de espera, esperando que lo haga. Bueno, justamente ese plano de tu vida está terminando, ¿sí? Eh, si se dan cuenta en la imagen, la mujer acá eh, tiene la capacidad de, eh, por ejemplo, de balancearse y salir como de, de, de ese estado de... de de digamos como de inercia bueno justamente es lo que vas a hacer vas a dar un salto al vacío ¿sí? ¿qué debes de soltar? bueno con la carta de la fuerza me habla de que debes de soltar ser eh, tan visceral con tus sentimientos o eh, tan, eh, tan mental ¿sí? es una de dos si eres muy llevado a, a tus ideas es, es el sentir si eres muy mental es la parte mental recuerda que las dos cosas no son eh, no van por separado en el paquete vienen juntas y conviven juntas Bueno, que está empezando en tu, en tu vida. Acá se te pide un poco que te liberes de de, de cadenas, ¿sí? Eh, que puede ser miedos. Y que, y que dejes llevarte un poco por lo que deseas. ¿Qué es lo que deseas? Eh, ¿Qué es lo que deseas hacer? ¿Sí? Eh, por ejemplo, si es algo monetario, se ve bastante bien aspectado, eh, pero básicamente es como eh, tú no eres esclavo de tus miedos, date una concesión y pregúntate qué es lo que deseas, porque así puedes saber qué es lo que quieres empezar. ¿Y cómo potenciarlo? Bueno, haciendo un trabajo diario. Un trabajo diario eh, de amor propio. sí eh, Que dé estabilidad. ¿sí? Si se dan cuenta en, en, la, en, en la imagen, la chica pasa por todos los estados luna lunares. Eso quiere decir... Que, eh, digamos, no todos los días son lo mismo, pero no por eso no debes dejar de trabajar en ti. ¿Vale? Y esto, como les decía, está relacionado con esto de acá. Si no sabes qué, qué es lo que deseas, ¿sí? ¿Cómo lo vas a trabajar entonces? ¿Cómo lo vas a potenciar? Bueno, esa es la lectura para la gente que escogió este mazo Voy con el otro Entonces la primera carta es ¿qué está terminando mi vida? ¿Qué debería de soltar? ¿Qué puedo estar empezando mi vida? Y la última. ¿Cómo potenciar, iluminar, cuál es la actitud correcta de aquello que está empezando en tu vida? Damos las cartas. Bueno, acá, la primera carta que estás soltando en tu vida puede ser eh, de dos interpretaciones. Una, eh, un hombre de tierra, ¿sí? Que son los Capricornios, los Virgos eh, y los Tauros. ¿sí? Puede ser de solo ascendente. Si no es así, es un hombre que es bastante orgulloso. Es un hombre jo relativamente joven, de 20 a 30 años por ahí. Eh, si no, si no resuena eso contigo, puede ser que sea tu orgullo. ¿sí? Que en muchas situaciones eh, tú prefieres quedarte eh, callada, callado y no, y no transar, no ceder. ¿sí? ¿Qué deberías de soltar? bueno, eh, el estrés, ¿sí? el cansancio, el cansancio mental, el, el a veces sentirse eh, que estás en, un, en una encrucijada y no sabes hacia dónde ir, eh, eso, y sobre todo es como... Eh, pensamientos en tu cabeza que lo único que hacen es que tu, tu cuerpo lo somatice y que a lo mejor eh, no te sientas muy bien de salud ¿sí? o sea, todo parte por tu cabeza y cómo eh, trabajas tus pensamientos Bueno, ¿qué está empezando en tu vida? Eh, bueno, esta carta habla de batallas, ¿sí? El 5 de... El 5 de espadas. Habla de batallas, pero eh, tú puedes elegir, o, o, sí, tú puedes elegir, ¿de qué bando estás? ¿Del bando ganador? Del bando de que, que, le, que la peleó y salió ganando. O del bando que a la primera se asustó y salió huyendo como aparece en la imagen de acá. Entonces, acá la, la invitación es frente a una crisis, frente a una discusión, eh, elegir... Y tú puedes decir, bueno, acá lo perdí todo, ¿Sí? Si se... Eh, pucha, con esta, con esta discusión no voy a tener chance para esto otro. A lo mejor esta discusión te va a permitir tener otro punto de vista, otra oportunidad. ¿Sí? Pero debes de elegir. Si, digamos, si ocurre una discusión o en un intercambio de palabras que sea un poco fuerte. ¿con qué te quedas? ¿con lo bueno o con lo malo? ¿y qué tienes que hacer para... Eh, para iluminar esto? bueno, tener clarísimo la película saber pensar ¿no? Con, no con frialdad, sino que de forma asertiva ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo potencio las nuevas oportunidades? ¿Sí? Eh, por ahí ser, eh, a veces, ser extremadamente eh, diplomático no ayuda. A veces hay que ser eh, claro y conciso. Aunque las otras personas digan, no, esta persona es muy fría, no tiene corazón, etcétera pero si tú necesitas soltar un estrés por ejemplo que ya estoy combinando como todas las cartas para potenciarlo debes ser claro claro preciso asertivo en tus palabras ¿sí? Bueno y por último voy con el con el último mazo Se ve acá, que está terminando en mi vida que debo de soltar que está empezando en mi vida a través por medio de este eclipse y cómo lo potencio veamos bueno qué estás soltando en tu o qué está terminando en tu vida una etapa donde por ahí todo era eh, como que caías en el, en el melodrama donde donde exigías atención cariño eh, ser un poco eh, celosa también. Eh, de, y es como, como ser el centro de, de la atención. ¿sí? Y eh, es como que dices, es que necesito que me ames. ¿sí? Demandar amor. Eso es lo que estás eh, soltando en tu vida. Eh, también puede ser una mujer... Sí, eh, entre 40 y 50 años que se está alejando de tu vida que puede ser de signo de agua que es cáncer, eh, piscis y sí, o escorpio de sol ascendente también puede ser eso ¿qué debo de soltar? miedos eh, autocrítica eh, las, no, el sentimiento de, de victimismo no es que nada me resulta eh, yo me levanto pero no, es que no puedo no puedo, no puedo ¿Sí? esa negatividad eh, no sé si la cámara si se ve bien en la cámara pero acá la mujer, en, en la. Acá la mujer, ella está convencida que está atrapada en una reja de espadas. Y no es así. Bueno, eh, bueno la espada está en frente suyo. Pero ella perfectamente puede salir por el lado. ¿sí? Además, sus manos, ella piensa que están atadas y no es así, ella se puede sacar la venda de los ojos pero muchas veces para nosotros es más fácil que quedarnos en, en una postura de pobre de mí soy víctima de mis circunstancias que atreverse a, sol, a soltar y a sacar el miedo ¿Sí? porque el miedo lo único que hace es paralizar qué está empezando nuevo en tu vida decisiones ¿sí? eh, determinaciones puede ser eh, un nuevo trabajo eh, por ejemplo si lo asociamos a la carta anterior decir bueno ya me cansé de, de esta postura de pobre de mí y voy a empezar a trabajar en mejorar eh, mi relación conmigo. ¿Sí? También puede ser. ¿Y cómo lo potencias? Bueno, esta es una excelente carta. Teniendo la confianza que la oportunidad está literalmente en tus manos. Si tú trabajas tus miedos si tomas la decisión de seguir adelante va a empezar una nueva etapa totalmente opuesta al, a la etapa del miedo que debes de soltar va a empezar una etapa de seguridad va a empezar una etapa de encontrar un nuevo empleo una nueva relación pero desde el amor propio ¿sí? porque ya sabes cuánto vales que es una medallita de oro ¿Sí? y bueno con esto terminamos el interactivo espero que les, les haya gustado si les gusta el video denle click o sea, denle click a like también están invitadas, invitados a suscribirse al canal para que se enteren cuando suba algún videito o también cuando hago vivos. ¿sí? Que tengan una, excel una excelente semana y un feliz eclipse. Chao, chao.